La polinizada es para que la pitaya salga más grande. Salga grande. Una fruta pues hermosa. Que es la que nosotros ahora pues estamos entregando. Con esta este, nueva pues, este, técnica que hubo ahora pues, de polinizada. Porque no lo hacíamos antes. Pero hace cuatro años ya lo empezamos a hacer y... Esa nueva técnica y ha dado da buen resultado. De lo que es, da buen resultado en una pitaya bien grande, pues que sale. Aquí está chiquita, aquí está tierna todavía. ¿En qué consiste la, la técnica este doña Patricia? ¿En qué consiste? En, en la técnica de la polinizada. Bueno, el, el, el por lo menos esta pitallita es este cuando está en un chote. Él tiene una, un ombliguito, en ese ombliguito tiene un como un, un, un este un polvito pues así que tiene como, como la flor de, de avispa, que tienen unas cositas así, entonces eso se lo sacamos así nosotros, se lo extraemos y ya se lo aplicamos a, a, en un ombliguito que trae. Eso lo rechupa para adentro. Ya eso dice que en un instante de un. En términos de un segundo ya él ya lo solvió. Aquí con mi esposo polinizando los perritos acompañándolos unas pitayas maduras que se nos quedan escondidas y miren qué miren qué belleza de pitaya aquí. En este caso, como casi no tenemos, ahorita solo está reventando la, la pitaya sin espina, la vaina sin espina está reventando el chote, entonces estamos aplicando el mismo para que no se caiga la fruta, la pitaya. Entonces, solo para pegar solo para pegar chote, estamos haciendo este trabajo. Ya que entre... Un trabajo que si sí es muy fácil de hacerlo, muy fácil de hacerlo, un trabajo que te sa salí adelante con tu familia. Al otro lado no. Aquí estamos nuevamente Este es el chote Todavía le falta Va a estar para el domingo Esta es la pitallita que ya Ya, la, ya está polinizada Y ahora nuevamente Lo volvemos A sacar el polen. Bien Y aquí pega el chinchito Sacamos el polen. Este es el animalito que ya se está comiendo el polen. Si no los apuramos, no sacamos nada porque él ya se lo come. Se come el polen. Entonces por eso lo hacemos rápido. Ya que en términos de segundo, eso se lo absorbe por medio de del ombliguito que tiene la flor. Ahora venimos nuevamente. Sacamos, echamos aquí y volvemos a, y aplicamos aquí en el ombliguito. Es un poquito que, es, pégalo, que se le aplica. Pégalo. Miren qué fácil es hacerlo. Y venimos aquí nuevamente y retiramos el polling Hay una pitaya que es orejona, hay una pitaya que es lisa. Como esta es lisa, esta es orejona. Esta se le pasa a esta y esta se le pasa a esta. Para que salgan bien las mismas frutas, pareja las dos, salen grandes. Pero si nosotros le echamos, le aplicamos de la orejona a la otra orejona, Solo es para pegar, para pegar en el matón. Pero si nosotros le aplicamos del orejón a la lisa, pues sale perfectamente bien, hermosa la pitaya. Hemos aprendido de que, cómo es mezclar la pitaya con las otras variedades para que ellas puedan salir grandes la producción. Sí, allí aprend hemos aprendido a. Hemos aprendido a, a polinizar orejona con lisa para que salga bien la producción.